a los payos babosos y a la paya envidiosa mírame que tengo grasa y me código con semidiosa. pasamos las horas a la casa, la casa convierto en jaula De toffee no quiero saber nada ¿cuánto vale tu palabra? mi mood es un cuadro de caravaggio una entrada de carvallo causado por una vida de calvario carácter sedentario, alarde bario de que fuimos amante telediario ni el gorila cruz sabe mejor que tus labios miro pa' salud y veo código binario. ni el gorila cruz sabe mejor que tus labios para salud y veo código, vine a robar el cacho. Yo quiero un empacho, me agarro los machos y tiro por la macho. Me peino el motacho preguntándome qué he hecho. Me tiro el cacho de one shot, me pegué en un tiro de headshot. Mi cabeza solo hay pájaros que no saben volar y no se callan hasta que lo mato el sábado. Me vieron acabado en medio del bar. No supe beber sin picar como un tábano. Mira dónde estábamos, perdidos en el mar. Aunque pudimos remar, preferimos tan rocoso, rollo carpatos Y una mara de cabrones detrás Tuve depresiones que no quiero ni contar Pero me administro ya los fármacos Lluvia con relámpago, pero no me apago Las veces que la cago yo me limpio solo Y aprendo del fallo Nunca Dios nos amparó, solo puso oscuridad Gracias a esa mierda lo empezamos a ver claro, claro. Chaval de barrio, está con la ruina Gana dinero, se quita vida Sigue sumando, pierde familia se dio cuenta hasta que vio la policía y los consejos de su tía ya de nada le servían. Perdía perdió a su niña no había visitas ni que En el baño y la revista que estoy haciendo esto no lo merezco me comió ese muro por no haber pisado el freno a tiempo y no es hacerlo. un ave muerto solo te querer lo cuervo pa' comerse tus entrañas y de comer a su nieto Estoy buscando un mensaje que suene revolucionario yo sin querer arme un par de revueltas en los barrios puse a chavales a hacer en varios no teníamos estudios ni un estudio era en la radio pero no porque canta en un escenario porque ha cantado el moro y me voy esposado del radio del cubito como un cubito de hielo en verano deshago en tus manos me vado del espacio del tiempo al que soy reacio Y antes de que él me mate vuelva a asomarme el palacio hey. ubicado tras la niebla en lo alto de un monte tracio Ahorgarme con tu trenza despacio Vamos a matarnos sin prisa a aviar la vida, hacer que tiemblen las cornisas Si en el infierno hay escaleras, no te avisan ¿De cuánto has de bajar Para subir con una sonrisa? Y yo bajé, no es creencia esa premisa Me echo un punto en la nariz para no pecar, será de misa ¿Ah? Para no pecar será de misa